Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre la importancia de las competencias digitales en menores. Bueno, hoy en día los niños nacen con internet debajo del brazo, pero esto no quiere decir que nazcan con las herramientas y conocimientos necesarios para hacer un buen uso de este. Por eso es nuestra responsabilidad, la de padres y educadores, de inculcarles esas competencias digitales, habilidades necesarias para sacar el partido necesario a un recurso tan potente como es Internet, redes sociales y todo este tipo de plataformas. Un ejemplo de iniciativa que nos ayuda a esto es el programa de Segura Escola, del que os dejo el link en la caja de descripción que implementamos dentro de centros educativos para ayudar a todos los agentes que lo conforman a desarrollar este tipo de habilidades. Ya grabamos hace tiempo un vídeo sobre las cinco competencias digitales fundamentales que deben tener los niños, os dejo por aquí el enlace por si os interesa ir a verlo, pero hoy quería hacer hincapié en dos aspectos. Por un lado, la necesidad de que los niños conozcan la diferencia entre diferentes plataformas, aplicaciones, redes sociales, etcétera, para saber cómo actuar en cada una de estas, ¿vale? No nos comunicamos igual por WhatsApp que ve a través de una plataforma educativa que se usa en el aula y por ese motivo es importante que conozcan la diferencia, los peligros que cada una encierra y lo más importante identificar ante qué necesidad suya deben hacer uso de según qué plataforma digital. Además, el hecho de que sean conscientes de la existencia de su identidad digital que es la versión online que existe de cada uno de nosotros y que la vamos componiendo con nuestra actividad digital, les hace tomar conciencia de la importancia de actuar bien en las redes sociales. De esta manera las competencias digitales, el saberse comportar de forma adecuada en cada plataforma y el tomar conciencia de su identidad digital les ayudará a desarrollarse personal y profesionalmente y poder formar parte de la sociedad digital del futuro. Y si os interesa este tema os dejo por aquí el link a otro vídeo en el que vamos a hablar sobre dos competencias digitales fundamentales que son la comunicación y colaboración en Internet. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo próximo vídeo.